Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este nuevo video donde vamos a ver cómo hacer citas directas en APA 7ª edición. Muy bien, para comenzar hay que decir que existen dos tipos de citas las citas de más de 40 palabras y las citas de menos de 40 palabras si no sabes muy bien el esquema de citas de APA séptima edición te recomiendo que te veas este video que yo ya he hecho aquí encima donde explico cómo es el sistema de citas de APA séptima edición y ahora vamos a ver cómo se estructuran existen dos diferentes tipos de estructuras existe la cita narrativa y la cita parentética por lo tanto nosotros podemos hacer citas de menos de 40 palabras, parentéticas y narrativas y citas de más de 40 palabras, parentéticas y narrativas vamos a ver con ejemplos para que quede mucho más claro vamos a hacer esto más grande y vamos a comenzar con las citas cortas las citas cortas son las que tienen... 40 o menos palabras cómo vemos esto pues en google aquí en, en cómo se llama este google el, el google docs seleccionamos la cita aquí después nos vamos a herramientas y recuento de palabras aquí vemos palabras 37 palabras por lo tanto es una cita corta en word cómo se ve esto seleccionamos la cita seleccionamos aquí en rever yo lo tengo en portugués pero realmente es muy parecido es la hacer una revisión después nos vamos nos Vamos aquí en el, en el apartado de contar palabras, vemos que también tiene 37, así es como se ve en Word, así es como se ve en el Google Docs. La cita parentética es muy simple, tenemos aquí un texto introductorio que nos permite meter la cita. La cita, como es de menos de 40 palabras, tiene que llevar sus respectivas comillas, tanto en el inicio como en el fin. Ahora, ¿por qué es parentética? es parentética porque el autor está dentro del paréntesis donde estamos haciendo la cita la cita aparece entre paréntesis es donde aparece el autor, el año y la página donde estamos extrayendo la información por lo tanto la parentética quedaría el, el nombre del autor, el apellido una coma, el año, una coma, página, punto, un espacio y la página después cerramos el paréntesis y colocaríamos un punto esta es una cita eh, directa de menos de 40 palabras, o sea, corta, y de una forma, una estructura parentética, porque el autor está dentro del paréntesis. Ahora vamos a ver una cita narrativa. Muy bien, aquí tenemos el texto. Es un texto, vamos a verificar que tiene menos de 40 palabras la cita. Nos damos herramientas, recuento de palabras, y vemos que también tiene 37. Es una cita narrativa, porque nosotros estamos narrando quién es el autor que dijo eso. En el texto anterior nosotros teníamos el autor dentro, señalado dentro del paréntesis y una cita narrativa nosotros iremos a decir tal autor afirma que tal cosa. Por ejemplo, el autor Hernández eh, Salazar afirmó que con este tipo de estructura nosotros le damos mucho más énfasis al autor. Nosotros queremos reconocer que este autor dijo tal cosa es un poco como para darle un, un fortaleza a, nuestra, a nuestro texto o a nuestra argumentación porque imaginemos que ese autor es el más reconocido dentro de esa área por lo tanto nosotros tenemos interés en referir que lo estamos citando que lo estamos consultando por lo tanto esa es una estructura narrativa y la estructura sería la siguiente diríamos para Sabater en este caso es el mismo autor para Sabater, como para muchos, hacemos un texto introductorio de la cita y después al final colocaríamos exactamente los mismos datos, pero como ya referimos al autor arriba, ya no es necesario volver a repetirlo, por lo que... Es una cita bastante bastante común, muy, muy utilizada y que, da, y que sirve mucho para señalar eso. La importancia o señalar que nosotros estamos citando a una fuente o a un autor muy específico. Ahora vamos con las citas directas de más de 40 palabras. Estas se estructuran de la siguiente manera. También existe la forma narrativa y existe la forma eh, parentética. <risa> la forma parentética se estructura de la siguiente forma. Primero tenemos un texto introductorio, vemos que esta es una cita de, con una estructura diferente, la manera en que está organizado el texto, las citas de más de 40 palabras se tienen que colocar con una sangría de este lado, yo lo que hago es, el texto cuando está alineado todo hacia la izquierda, lo voy a alinear como estaba antes, imaginemos que el texto comenzó así, comenzamos a colocar aquí la cita, eh, yo lo que hago es selecciono todo el texto y le doy en las, estas flechas que están como cruzadas que ahorita no me acuerdo el nombre lo voy a poner por aquí junto con una foto simplemente le clico y el texto se recorre 1.5 de sangría por lo tanto me deja un margen del lado izquierdo y me permite que el texto quede colocado de, ese, de esa forma ahora la cita de más de 40 palabras se coloca en un bloque aparte y no se coloca en comillas es una cita directa, por lo tanto, estamos colocando la información tal cual como la copiamos del texto, tal cual la pasamos palabra por palabra, espacio por espacio, error por error, tal cual como está escrito en el texto original. Y después, viene la estructura, si es parentética o si es narrativa. Como ya vimos en la anterior, es parentética porque el autor está dentro del paréntesis. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí nuestro texto introductorio, que nos va a servir para darle un inicio a nuestra cita vendría nuestra cita con, con un párrafo aparte con este espacio sin comillas, etc. y al final colocaríamos la cita la cita está el autor coma, el año, coma, la página una p, punto y el número de página del cual, de donde estamos tomando eh, la cita ahora la narrativa esta tiene exactamente la misma estructura como vemos, tenemos aquí un párrafo aparte, no tenemos las comillas, tenemos el espacio aquí entre esta, esta partecita, esta sangría, tenemos el espacio. Solamente que la narrativa tiene este, este texto introductorio y aquí es donde vamos a colocar el nombre del autor. Aquí el texto nos está diciendo, eh, voy a comenzar desde aquí, segregación de tierra que advierte Tobar. Para la explotación de ganado y sembradíos por lo tanto estamos refiriendo ya en el texto introductorio quién es el autor porque nos interesa decir que Tobar, ese Tobar dijo tal cosa, por lo tanto ese Tobar es bastante importante que lo coloquemos ahí para nosotros por lo tanto esa es la estructura de una cita narrativa que debería de tener una cita directa de más de 40 palabras y colocada de una forma eh, narrativa, cosa importante si tiene 41 palabras o si tiene 40 palabras, está muy bien definido. Cuando son 40 palabras es una cita nar narrativa corta, 40 palabras. A partir de 41, cuando ya, cuando ya tiene 41 palabras, ahí sí ya se considera como una cita eh, larga, por lo tanto es una cita directa larga. Y la otra, a partir de 40 palabras, una cita directa corta. Y si quieres seguir aprendiendo sobre APA Séptima Edición, te dejo aquí encima toda una lista de videos donde hablo sobre APA Séptima Edición. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, déjame por ahí un likecito, un comentario sobre con las dudas, para realizar futuros videos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Chao.